Genie, perdió la carrera contra el Obscuro Vengador. Los virus se acercan, los virus se acercan, protéjanse. Con la pista perdida, Hanian no tendrá protección contra los virus. Alerta de virus, alerta de virus. Vayan a un lugar seguro, esto no es un simulacro. Los soldados virus se están acercando. Hanian está rodeada, son demasiados soldados, no podemos hacer nada. Salven a Hanian. Es el fin, todo terminó. La ciudad autopista Hanian ya no podrá protegerlos. Busquen un lugar seguro y escóndanse antes de que lleguen. ¿Qué ¿Qué es que esto es el fin? Entrenador, usted también. ¿Y tú? Soy la alcaldesa de la autopista Hanian y debo quedarme aquí hasta el fin. Bien, yo nací y crecí aquí. Toda mi vida está en este lugar. Pertenezco aquí y voy a quedarme. No puede, tiene que pensar en Dambi, ella necesita a su padre ¿Dambi? ¿Qué hay del sargento Schindler? Schindler ¡Alcaldesa! Digan Alcaldesa, vamos a pelear hasta el final, pero no tenemos un líder Por favor, dirija usted la batalla ¡Sí, dirija, por favor! Amigos. a la muerte junto a ustedes ¿Qué dices? ¿Eso es verdad? Sí, pronto conquistaremos todo el mundo La autopista del niño finalmente es solo mía Sí Todo lo que hice fue por usted, su majestad Quiero que se sienta usted orgullosa de mí ¿Orgullosa? <risa> ¡Qué estúpido! Perdón ¿Estás orgulloso de quitarle la autopista a un niño? ¡Eres el capitán de un ejército! ¡No regreses hasta que ganes todas las autopistas! Mm, ah, nunca quedas satisfecha con nada de lo que hago yo. <risa> Bien, le mostraré que soy mucho mejor que Miguel Ángel, aunque él sea su favorito. ¿Dónde está ese estúpido, niño? No lo sé, es como si hubiera desaparecido después de perder la carrera, pero iré a buscarlo enseguida, lo prometo. ¡No te molestes! Mientras esto me pertenezca, él vendrá a buscarme. Te juro que me es por sí. Olvida eso. Perdiste y ya no puedes hacer nada. Tienes que sobreponerte. Concéntrate y recupera la pista. Lamento mucho lo que le pasó a Alran. Yo quería ganar para honrar a los corredores que han muerto en la pista de la muerte, pero no creo que pueda vencer al Obscuro Vengador. Su escudo es muy poderoso y Ráfaga Azul no puede usar el suyo. Lo siento, no sé qué más hacer. Traté de preguntarle a papá, pero no pude comunicarme. ¿Qué es lo que quieres decir? Habías hablado con él ayer, ¿no es así? Ay, claro, sargento. Sargento, Hanian está en peligro. ¿Los ves? No, no veo nada. Es insoportable esperarlos con esta incertidumbre. ¿Por qué no llegan de una maldita vez? Debemos mantener la calma. Esto es solo parte de su estrategia en una terrible guerra de nervios. Lo sé, tiene usted razón, pero esto es algo muy difícil de soportar. ¡Ahí están! de aquí no me iré sin usted hago un esfuerzo creo que es el fin siempre fue usted como un padre para mí se lo agradezco mucho nunca olvidaré lo amable que ha sido conmigo llegó al final de la autopista hanyan ¡Vamos disparen! Ah, disparar! de acero! ¡No se metan conmigo! ¡Ay! ¡Ay, Ay. <risa> <risa> <risa> Mátenlos ya. ¡Ah! ¡Allá arriba! Schindler. El ¡Es el sargento Schinder! ¡Es un estúpido, no teman! ¡Es un cobarde que huye el primer disparo! ¡Ataquenlo, acaben con él! ¡Vence por nosotros! Teniendo a Shinder de nuestro lado, la batalla no está perdida. Eso espero. ¡Despare! ¡Ten cuidado! Si creyeron que era el de antes, se equivocaron. ¡Oh! ¡Retirada! ¡No! ¡No! Alcaldesa, tu cabello... No fue nada, ¿crecerá? Oh. ¿Dónde está Ginny? Ah, no se preocupe por él, Ginny está en un lugar seguro Bambi, ¿Ginny perdió la carrera por no usar el escudo? Uh -huh. El oscuro vengador lo vencerá si no utiliza el escudo Sí, pero necesita un escudo que sea ligero y fuerte al mismo tiempo date! ¡Tonto! Debí haber hecho las cosas de otra forma por favor, no sigas pensando eso. Hiciste lo que pudiste. Así es, pero... Lo que importa ahora es pensar cómo ayudar a la gente de Hanyan. ¡Ay! Algo está pasando. ¿Ah, ratón, ¿qué sucede? ¿Estás seguro de que el corredor de Hanyan está por aquí? Sí, estoy seguro. Muy bien, vayamos. <risa> Tenía que venir justo aquí. Ah, ah. Hoy me deshice de 12 virus. Esa es una nueva marca para mí. Ah, será mejor que descanse un poco. Ah. Alcaldesa, ¿nos vamos? Espera un segundo. Oh, ma, ¿qué, ¿Qué Ese es el auto de Prost. Alcaldesa, ¿por qué? ¡Alcaldesa! Bambi, usa el escudo de este auto ¿Eh? Los ayudará, con él podrán resolver los problemas de la armadura Sí, el auto de control remoto de Prost era fuerte y ligero comparado con los demás El problema es que no pude encontrar el mismo material para Rápaga Azul, Por eso tuve que construirlo con un material más pesado y menos resistente Pero todos sabemos que el auto es el único recuerdo que queda de Prost que él querría hacer esto y yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por la gente de Hany oh. está bien eso no terminan los problemas no se muevan hasta que lleguemos guarden la calma y no hagan ruido dense prisa qué pasa es ratón bien este es el momento Que no ha regresado por su pista se supone que ya debería estar aquí quiero que vayas a encontrarlo bien ya me cansé de que seas tan necio sugerí eso hace un par de horas no vas a moverte claro que sí qué ah. es eso ah. ese es el niño que viene ahí <risa> obscuro vengador empecemos la carrera de una vez <risa> Vez, te dije que el niño vendría a buscarme. No puedo trabajar así. ¡Cambias tanto de opinión! Yo apuesto la pista de tiro de Irran y tú apuesta la autopista Hanian. Bien, pero yo he puesto la pista de la muerte. ¿Qué? No quiero la autopista de la muerte, sino Hanian. No, ya te dije que apostaré la pista de la muerte. <ríe> <risa> sé que tú quieres recuperar la autopista de Hanian Pero no lo permitiré Aunque pierda la carrera no te entregaré Hanian Ni sueñes que vaya a suceder eso <risa> ¿Eh? No contábamos con eso, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces apostaré en la pista de tiro de Irán y la del laberinto de Ukat. ¿Dos pistas? Fijas. Ginny perderás las pistas si cometes un error Ya lo sé, pero no hay otra forma de que pueda salvar la autopista Hanian Esto se ve diferente. Es por la armadura del auto de pros que le va a servir de escudo a Ráfaga Azul. ¿Armadura? Pista cañan, pista fuera. Pista ucatos, pista fuera. ¡Pista de la muerte! ¡Pista fuera! ¡Pista Iran! ¡Fuera! ¡Poder Magnético! La vez pasada había cuatro corredores, ahora tenemos cuatro pistas mezcladas. Esto es increíble. Empezarás con el laberinto y después el tramo de velocidad. Atacarás en cualquier momento del juego, pero solo lanzarás misiles en la pista de tiro. Entendido. Solo podré ayudarte una vez que salgas del laberinto. Yo también, así que date prisa. Descuiden. Dentro del laberinto me ayudará Capimán. ¿Me llamaste? ¿Eh? Rafa Azul tiene un maravilloso escudo. ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! ¡Vaya! Es más rápido de lo que creí Me siento mucho mejor ¡Qué bien! El control remoto se siente igual que antes ¡Tengo un mal presentimiento! ¿Y ahora por dónde? Izquierda <risa> ¡Eso es! ¿La que sigue? A la derecha ¡Muy bien! Con tu ayuda podremos ganar Muy buen trabajo, Capimán Lo hago con mucho gusto ¿Por dónde? ¡Maldición! ¿Qué clase de pista es esta? Vas a enloquecer cuidado ¡Páfaga azul, ¡Zig-Zag! ¡Zig-Zag! ¡Azul! ¡Dispara el láser! ¡No puedo más! ¡Tengo que salir de aquí enseguida! Dime por de sus pistas para esta carrera. ¿Cree que haya sido una buena idea? No lo sé, aunque parece estar más seguro que antes. Yo también pienso lo mismo, pero ¿qué tal si hizo esa apuesta pensando en nosotros? Ya lo veremos. ¿Qué dices? ¿Ese niño se atrevió a apostar dos autopistas? Así es, su majestad. Si el Oscuro Vengador gana, tendremos dos autopistas más en nuestro poder. <risa> Por fin el Oscuro Vengador parece un digno miembro de mi ejército. Bien, esperaré las buenas noticias. Más así si será. Está dañado, no puedes usar la artillería. Entonces tendré que pelear sin mis armas. No puedo hacer nada. Trata de resistir mientras sales de la pista del laberinto. ¡Lo oh, no. no sabía! ¿Por qué arriesgaste dos autopistas? ¡Debiste haber arriesgado una! ¡Eso ya no tiene caso! ¡Dije algo malo! ¡Vamos! Ráfaga Azul! ¡Ráfaga Azul! ¡Gira! Es un misil infrarrojo. ¡Sistema de desviación! Perfecto. ¿Hacia dónde? A la derecha. ¡Butus acaba de salir del laberinto! ¡Ya estoy cerca! ¡Te espero en el pit número 2! Entendido. Te ¡Amo, Ráfaga Azul está detrás de ti! ¡Ya lo sé! ambos es de 300 bien así podré alcanzarlo fácilmente ráfaga azul turbo dispara el láser Mutus potencia turbo Acércate otra vez, perdedor. Tuviste suerte la vez pasada, pero hoy sí voy a acabar contigo. Lo siento oh. mucho, pero esta vez ganaré yo. Oh, no. Ay, Fricción, no resistiré mucho. Yo me encargaré. Ráfaga Azul, estabilizador El estabilizador no funciona Hay una curva adelante, tienes que liberarte ahora Eso trato de hacer Ráfaga Azul, dispara el láser. ¿Qué haces? ¡Te saldrás de la pista! Ráfaga Azul, estabilizador Así podrás vencerme. Queda poca distancia, un sector de 500. No puede ser, no logro ponerme a la delantera. Usa el estabilizador. Lo siento, pero no alcanzarás a Butus usando el estabilizador. Está bien, la única forma de alcanzarlo es usando el turbo. Pero usar el turbo puede ser peligroso. Tengo que intentarlo. ¡Acelera! ¿Es la mejor estrategia? Lo sé, pero lo intentaré. Oye, niño, vas a seguirme por todos lados. Hasta que termine la carrera, si quieres ganar, alcánzame. Voy a derrotarte. Acércate un poco más. Bultus, usa tu cola de escorpión. ¡No le hizo nada! La armadura de pro te protegió perfectamente contra el ataque. ¡Ráfaga azul! ¡Turbo! ¡No lo pienses! ¡Butus acelera! ¡Ráfaga azul! ¡Fantástico cenar! ¡Ay! ¡Acelera! ¡Te vas a volcar! ¡Ráfaga azul! ¡Salta! ¡Oh! Así que quieres saltar encima de Butus, Butus con la de escorpión. No ¡Puedo moverme! ¡Nada responde! <risa> ¡Creíste que ganarías! ¡Acelera, Butus! ¡No puedes perder! ¡No perderé! ¡Ráfaga azul! ¡Turbo! ¡Ráfaga azul! ¡Propulsor alterno! ¡Queda poco! ¡Un sector de cielo! ¡No te voy a dejar ganar! ¡Ráfaga azul, por favor! cuenta sector de 30 ráfaga azul adelante ah. ¿Ah? Oh. Ah. Por fortuna. Te lo agradecemos mucho, Jenny. Nos salvaste. Ya tengo cinco autopistas. Si consigo tres más, podré llegar hasta Cruella. Eres un idiota, no volveré a confiar en ti. Discúlpeme, deme una oportunidad más. Solo una, por favor. Oh. Escucha, en de ahora en adelante El oscuro vengador perdió la confianza de Cruel al perder la carrera y ahora tendremos que enfrentarnos a Miguel Ángel A mí no podrán vencerme ¡Chini se enfrentará a él en la pista Netel! No te preocupes, Rafa Azul me ayudará ¡Ráfaga Azul, corre! No se pierdan Miguel Ángel y Davis esa será nuestra próxima aventura en las pistas.